¿Qué onda gente? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video para el canal... ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Con esta canción meticulosa vamos a comenzar el video. Y bueno, tenía ganas de un emparedado, pero preferí con... Tron... Preferí comprarme un café para poder eh, disolver las dudas y poder aclarar mis preguntas. Pero bueno, comencemos con este juego. Ok, ¿Quién es su esposa? Ok, nivel 1... Es mi amorcito, estoy casada con él. Vamos a... Ok. Tiene algo que ver con ella. Creo que es la A. Esa mujer no debería salir sin anteojo. Siguiente. ¿Quién no está embarazada? Siempre tengo hambre, me duele la espalda. Guaja. <risas> ¿Quién está embarazada? Pues esta no está embarazada Bien, vamos bien por el tutorial Está muy raro ¿Quién es una impostora? <risa> Hagamos un picnic Preparemos algo ¿A quién se lo doy? <risa> no, amigo chueco Ok Regresa a tu pantano <risa> Siguiente ¿Quién es el malo? El hippie, el hippie, el hippie Odio las filas Voy a perder el vuelo ¡Ah! ¡Él trae una bomba! What. Soy buenísimo, amigo ¿Dónde my cat? Ah. ¿Ah? ¿El gato negro? Aquí Está muy sencillo Amigo, soy buenísimo para estos juegos Póngame algo más difícil ¿Quién tiene un amante? ¿Dónde estabas? Trabajando la mujer es la amante. Vean el calcetín. Es de alguien. La mujer. Hay evidencia primero. Pues aquí está esto. La copa de vino. Ah, ¿Qué más? Pues el, el maletín. ¿Qué más? La cara de enojada. Que no trae tanga. Ella. Una media, una copa extra de vino y un esposo que acaba de llegar. Seguro hay otro hombre ahí. Siguiente y último. Encuentra cinco objetos escondidos. Ah, ok. Ok, el chorizo está acá. Aquí está esta cosa. Aquí está el queso. ¿Dónde está la pizza, amigo? Acá arriba. Ah, ¿dónde está esta cosa, amigo? Ah, aquí en su cabello. Perfecto. Muchísimas gracias por ver este video. Es muy estúpido. Pero seguiremos jugando más de estos títulos. Dale like y eh, denúnciame. Gracias. No, es cierto, no es cierto. No me denuncies. Por favor, déjame un comentario y suscríbete, por favor. Porque quiero llegar a... ¡Ah, Dios! Lo que me duele el culo es increíble.